Pues Le agradezco la respuesta, señora Valerio. Los datos de empleo del mes de enero, desde nuestro punto de vista, son claramente negativos y muestran una importante destrucción de puestos de trabajo que, como todos los años, refleja los problemas de estacionalidad y también de temporalidad de nuestra economía. Pero no es solo eso. Los datos de la EPA atestiguan que los contratos a tiempo parcial no paran de aumentar al mismo tiempo que se abusa cada vez más de las horas extra como forma de tener trabajo gratis por parte de las empresas. De hecho, la EPA estima que el 47% de las horas extra no se pagan. Esos datos son especialmente graves por el impacto que tienen para la vida de la gente, para poder llegar al final de mes, para poder llenar la nevera y para poder cuidar de nuestras familias. En este país, señora Valerio, de, uno de cada tres trabajadores vive con menos de 900 euros al mes. El 65,1% de los menores de 34 años viven en casa de sus padres y el aumento de los casos de depresión y de ansiedad asociados al trabajo se han disparado en los últimos años. Esa es la realidad social sobre la que nos toca intervenir y por eso firmamos un acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos que contempla medidas mínimas para empezar a abordar esa situación. En enero entró en vigor una subida histórica del salario mínimo a 900 euros, pero es una medida que por sí sola no basta. Hay compromisos del Gobierno que siguen pendientes y quiero citarle solo tres ejemplos. Sigue sin atajarse el fenómeno de los falsos autónomos, siguen sin regularse las horas extra y sigue sin derogarse la reforma laboral del Partido Popular. Y somos conscientes, señora Valerio, de que llevar a cabo esas medidas no es fácil y que se están dando presiones muy fuertes. Y quiero decirle algo. El diálogo siempre es necesario pero tiene que empezar por escuchar a los millones de personas que en su día a día viven y padecen la precariedad en sus carnes. El diálogo no se puede confundir con el derecho a veto de una estrecha minoría por mucho dinero y por mucho poder que tengan, porque no estamos aquí para proteger los privilegios de unos pocos. Estamos aquí para que la gente tenga un suelo mínimo de derechos y pueda vivir un poco mejor, porque, al fin y al cabo, esa es la base de la democracia. Muchas gracias.